La senadora Borrachategui. Gracias, presidente. Tenemos la sensación de que, de que esta moción lo que realmente persigue es dividir esta Cámara entre partidos constitucionalistas y partidos anticonstitucionalistas. Y claro, quien, quien la presenta es precisamente eh, el, el partido el mayor responsable de la mayor mutación constitucional que se ha dado en los últimos 40 años. Eh, un partido que ha convertido la Constitución en papel mojado. Y voy a dar unos cuantos ejemplos. El artículo 1 dice que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propone como valores superiores del ordenamiento jurídico una serie de valores. Vamos con el Estado social. Hay algunos ejemplos que muestran que el Partido Popular ha desmantelado el Estado social. La reforma del artículo 135, desde dentro, dinamita con su, valor, con su posición estratégica y su efecto multiplicador, dinamita el Estado social. Artículo 35… Es el artículo que regula el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares. Bien, pues vamos a pensar en la reforma laboral de, del, del 2012. Esa que aprobó el Partido Popular unilateralmente, con su mayoría absoluta en el Congreso, apoyado solamente por el CIU, revelando de alguna manera que más que eso que los separa, los une a Arthur Mas y al Partido Popular, desoyendo a los sindicatos y escuchando únicamente a la patronal y a la señora Merkel. ¿Cuál es el efecto de esa reforma laboral que pretendía crear empleo y, y estabilizar el, el mercado laboral? Bueno, pues resulta que tenemos una tasa de paro que se sitúa en el 16,4%, casi 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que es de 7,7%. Pero es que además tenemos la segunda tasa de temporalidad más alta solamente detrás de Polonia. Y esto, que también es terrible, y aquellos que trabajan, entre aquellos que trabajan el salario más común es menos de mil euros al mes. Con estos datos, ¿qué les decimos a esos 3,7 millones de españoles que están en paro? O a esos 10 millones de españoles que están en riesgo de exclusión social? según datos de Caritas, Es decir, ¿dónde ha quedado el artículo 35 de la Constitución? Suspendido, en suspenso. El artículo 31 de la Constitución que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Bueno, pensemos en la amnistía fiscal de Montoro, que ha sido declarada inconstitucional. ¿A quién beneficiaba? ¿Qué proporcionalidad establecía? Premiando a quienes precisamente se llevaban sus dineros fuera del país. O pensemos cuánto, se tributa, cuánto tributa cada elemento fiscal, digamos, cada sujeto fiscal en este país. Las, las grandes empresas tributan un, a un tipo efectivo, del 6%, mientras que las pymes tributan al 15% y los trabajadores asalariados a un 22%. ¿Dónde está el artículo 31? El contenido del artículo 31. En suspenso también. Vamos al artículo 27 y al 43 de la Constitución, derecho a la educación y derecho eh, a la salud. Bueno, pues tenemos, eh, según datos de los ministerios correspondientes de Sanidad y de Educación, que los recortes acumulados en sanidad desde 2008 ascienden a 7.500 millones de pesetas y en educación a 36.500 pesetas, no, perdón, euros, a 36.500 millones de euros. ¿Dónde quedan los artículos 27 y 43? En suspenso también se ha desmantelado el Estado de Derecho. Y pensemos, pensemos en el artículo 9 que establece que el Estado y todos los poderes públicos deben someterse al imperio de la ley. Pues bueno, resulta eh, que tenemos ahí una corrupción que se cifra en 4,5 del PIB anual, 48.000 millones de euros. ¿Se imaginan eso gastando en servicios sociales? y también el Estado democrático con la ley mordaza, etcétera, etcétera. Es decir, han convertido la Constitución en papel mojado. No da ser quién es quién. ¿Quiénes son los constitucionalistas? Ustedes no. Vaya terminando, la señoría. Ustedes la suspenden. Nosotros defendemos la Constitución. Ustedes son los antisistema. Son antisistema. Y contra los valores constitucionales. Nosotros defendemos el constitucionalismo. En definitiva, vamos y termino, presidente, vamos a abstenernos por tres razones. Una, porque la Constitución no necesita que la homenajeen. La Constitución hay que cumplirla. Dos, porque se olvidan de la gente, de, de todas esas personas anónimas que están detrás de la Constitución del 78 hoy vigente. La Constitución no tiene padres en las instituciones, tiene padres y madres en las instituciones. Y tres, porque creemos que la Constitución, después de estos 40 años, tiene muchas cosas que cambiar y por eso pensamos en una Constitución a futuro llena de pueblo. Gracias. Gracias, senadora Chatei, por el Grupo Parlamentario de la Sociedad...